personas que nos dedicamos al servicio público, demos a obliga de trabajar para mejorar la vida de la gente. Y e este proyecto, que vaya a ser una casa de juventud, que vaya a ser una biblioteca, que vaya a ser una biblioteca, que vaya a ser un espacio para la gente mayor de forcarey me parece uno de los proyectos más hermosos que se está haciendo en la provincia de Pontevedra. Es difícil de decir esos años, es un edificio histórico, al principio de todo, bueno, empezó con la de las plantas y empezó a ser pues, un edificio en el que, bueno, pues, tuvo eh, varios edificios, uno de ellos era la, la, la Biblioteca Municipal y, eh, bueno, pues, luego se fue ampliando el espacio de esparcimiento para llegar a esos hasta que el gobierno decidió clausurar todo. Claro, nosotros no llegamos aquí, pues es una pena, realmente se hizo un análisis de la estructura, si merecía la pena la rehabilitación o no. Llegamos a la conclusión de que sí y que podíamos poner en marcha otra vez la biblioteca, tan demandada por los vecinos, y a, además nuevos eh, servicios que harían falta, como por ejemplo el centro de día para los mayores de, la de y luego a mayores hemos visto que eh, también a este espacio, el bajo, podría dedicarse a una biblioteca eh, destinada a, a niños y niñas y eh, nuevos espacios para la juventud y, y para otros colectivos. Y ese es nuestro objetivo, intentar eh, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y bueno eh, gracias a programas como, como el pop, permite a consejos pequeños como el Consejo de Forcarei, pues pueden llegar a, a, a este tipo de actuaciones. He intentado sobre todo dos puntos fuertes, eh, la mejora de eficiencia energética y el otro punto sí, sí, importante sí. lo tenemos ya a simple vista de todos, es que es la mejora de la accesibilidad. La población mayor necesita, pues eso, mmm, eliminar los barreras arquitectónicas. No conozco ningún proyecto que sea tan integral como este y tan pensado para dar servicios a las personas.